Hola, buenas a todos, estamos ya en sábado, me acabo de terminar de hacer el, el tatuaje, la verdad es que, bueno, no ha dolido tanto como esperaba porque me he echado la crema esta que es anestesiante, porque al fin y al cabo te, te duerme la piel. Lo que sí, cuando he ido a decirle al tatuador que me había echado la crema Embla, pues como que parece que la había cagado un poco, porque la crema Embla es más bien para para depilación y claro, yo me la había echado en la piel y parece que te acartona un poco eh, la zona y tal, y para él es más complicado tatuar, entonces tarda un poco más. Eh, yo esto no lo sabía, pero lo que tenía que haber hecho es haberle preguntado antes de comprarla y antes de, de echármela, pero ahí pues la cagué, la cagué yo un poco. Bueno, el caso es que el tatuaje al final ha salido bien, os enseñaré la foto en cuanto la tenga, y... Y bueno, ha sido así como más o menos tres horas, pero bueno, ha habido un par de descansos y, y la verdad es que no se ha hecho muy pesado el tatuaje. Ha sido así, hemos tenido descansos y bien. Y luego con el tema de la crema Emla, pues es que me había depilado fatal, tenía rajas por todos lados y, y recomiendan que si te vas a echar la crema no tengas ninguna cicatriz y no tengas nada de eso, pero... Yo fui muy bruto y, y me depilé fatal la pierna. Y bueno, pues nada, al final todo ha, salido, todo ha salido bien y ahora pues me tocará tratarme la pierna, en plan echarme crema, lavármelo con jabón neutro y tal, y no tomar demasiado el sol en la pierna porque, porque eso es, es malo para la piel y para que cicatrice correctamente. Y nada, cuando estuve ahí en tatuándome pues me descargué me bajé una, una película en el móvil y mientras que me hacía el tatuaje pues yo la iba la iba viendo y así se me pasó bastante rápido es más ni siquiera he podido terminar la película la película por cierto es el gran dictador que la echaron en la 2 hace poco y me, me dio ganas de verla la verdad es que charlie chaplin es un actor de puta madre a lo mejor no se le da tan bien hablar pero lo que es actuar y y sus expresiones son bastante, bastante buenas y, y, en, y en general bastante, bastante gracioso. He venido además a este lugar porque tengo aquí plantados espinos que planté cuando hubo la catástrofe de, del Amazonas, de tantos incendios, de la gente súper concienciada. Y, y la verdad es que bueno murieron un par de pinos que, que no sé muy bien supongo que porque no a, agarraron bien las raíces pero cuatro de ellos a, agarraron y, y están ahí intentando luchar medirán más o menos unos 50 centímetros tampoco es gran cosa son todavía pequeñitos pero yo creo que con el tiempo pues irán tomando tamaño está al lado de otro de otros pinos y yo creo que, que pueden estar, estar guay para dentro de unos años eh, verlo, verlos crecer. Además ahora está el tema de los incendios de Australia, que es una movida mayor. Eh, la diversidad está siendo una masacre, pero bueno lo único que puedes hacer es darle, darles apoyos porque eh, la verdad es que la pérdida es grandísima. Y desde aquí animo que, que intentéis donar, intentéis dar todo el apoyo posible. Yo en el tema del Amazonas, pues sí que, sí que doné un poco, pero todo esto al final parece ser que no lo puedes controlar. Y los incendios pueden ser debido a que hay gran sequía, que no llueve. Eh, allí que prendan los bosques parece ser que es normal. Lo que pasa es que, claro, como está siendo un clima bastante seco, ahora es más difícil controlar los incendios y se está propagando un montón. Además, algunos pueden ser incluso provocados, pero... El, el tema de los incendios, al final hay mucha desinformación y no se, sabe, no se sabe qué pasa. Ahora también iré un poco a lavar el coche porque ha estado bastante tiempo aparcado y tiene, tiene una capa de mierda que... que flipas y dentro de nada empezaré otra vez a, a ir con el coche. Está haciendo un tiempo genial, cuando llueve me fastidia un poco pero ahora que está despejado, la verdad es que merece la pena coger el coche y hacerte un poquillo de senderismo ahí en la Sierra de Gredos o, o donde sea. Yo tengo ahí instalada una cama y bueno, lo que hago es, voy por la noche, duermo ahí y al día siguiente me levanto temprano y, y me pongo a andar a ver si veo alguna laguna, algún río achuelo así chulo y es que paso, paso el día y está, está genial. Además le instalé una calefacción estacionaria que es como una calefacción de diésel que calienta el coche y te mantiene como a 20 grados el coche y está, se está bastante bien. A pesar de que hiciera mucho frío, como fue en Andorra, la verdad es que pasas, pasas la noche calentito. Ah, ayer, además, cuando estuve editando el vídeo, eh, fueron 13 minutos, es un vídeo bastante largo, pues lo estuve editando con el portátil y como que se bloqueó el programa y no me dejaba meter audio, iba un poco a pedales. Eh, además, es que mi portátil no es, para, no es para editar realmente, es para currar en otras cosas. Y bueno, tendré que editar los vídeos más largos o que tengan así más edición con mi ordenador de sobremesa. Pero vamos, lo que planeo es hacer vídeos cortitos que pueda así recortar fácilmente y meterlos con música y subirlos, porque si planeo hacer un vídeo diario es un trabajazo eh, echarte así 3-4 horas editando. Cuanto menos edición tenga que meter, mejor. Pues nada, espero que este fin de semana os vaya genial. Lo aprovechéis un montón y venga, hasta luego.